Muy buenos días. Hoy vamos a hacer business. Business. Buenos días. Vamos a hacer business. Maravillosa bebida. Gin Sour, hecho con miel, zumo de limón y London Dry Gin. Caso vamos a usar como London Dry Gin Bifitter. Zumo de limón, listo para usar y miel. Si queréis podéis hacerlo un poco más espeso y añadir menos agua, a lo mejor una proporción de 60 40. Esta maravillosa bebida, de business, que significa algo como ele elegir lo mejor o algo de muy alta calidad. Así que primero vamos a enfriar nuestro vaso, puede ser un coupé, un vaso de vino, algo sexy que tengáis en casa, no importa demasiado. Luego vamos a utilizar la misma proporción de zumo de limón miel y london dry aging. bien vamos a empezar con el limón vamos a poner 25 mililitros de cada ingrediente de hecho esto es medio limón así que si no quieres medirlo está bien pero recomiendo hacerlo para equilibrar la bebida medio limón salud luego la miel estupendo pues sí Hacemos cócteles o sours en nuestro maravilloso jardín aquí con el sol. Espero que estéis todos bien en estos tiempos y que lo estéis pasando... Bueno, al menos no entréis en pánico. No os preocupéis, todo irá bien. Luego, vamos a usar un gran bloque de hielo. Antes de hacer esto, no, no olvidéis, o solo recordad, lavad vuestras manos durante 20 segundos. Al menos. Supongo que querréis saber de dónde he sacado este bloque de hielo, muy fácil, tupperware de plástico, déjalo en el congelador y ¡voila! Se la vi, básicamente, en 8-12 segundos de agitado es más que suficiente, no importa qué técnica uses, bravo, maravillosa bebida. Business. Business. Bravo. Estupendo. Aquí tenemos el Hawthorne strainer o colador de muelle y el colador fino. Vamos a mantener todo el hielo en el colador fino y también en el shaker. Maravilloso. Pues ya tenemos Business. Gin sour hecho con miel, zumo de limón y London dry gin en proporciones iguales. Fíjate qué espuma. Qué bonito. Sí. Salud. Business. Business.